Hola, comenzamos una serie de tutoriales de electrónica digital básica y dentro de los circuitos combinacionales hoy vamos a ver el decodificador de 2A4. El decodificador de 2A4 es un circuito así, que tiene dos entradas que forman un número de 2 bits, vamos a llamarlas A0 y A1, y tiene cuatro salidas que la vamos a llamar Y0, 1, 2 y 3. Como tiene dos entradas, hay cuatro posibilidades, la 00, 01, 10 y 11, y esta sería la representación binaria del número, esta sería la representación decimal del número A, si consideramos que está codificado en binario puro. Para el caso de que las dos entradas sean 0, se activa la salida 0 y el resto de salidas está inactiva. En el caso que la entrada es 1, es decir, 0-1, se activa la salida 1 y el resto de salidas está inactiva, con un 0. Cuando tenemos un número 2 en la entrada, es decir, 1-0, se activa la salida 2 y el resto de salidas está inactiva. Y por último, cuando tenemos un 3 en la entrada, es decir, un 1 y un 1, la salida 3 es la que se activa y el resto de salidas está inactiva. Por lo tanto, en el caso en que las entradas sean 0,0 de las salidas, solamente la salida 0 estará activa y el resto de salidas estará inactiva. Para el caso en que las entradas sean 0,1 solamente estará activa la salida 1 y el resto de salidas estará inactiva. Para la entrada 1,0 estará activa la salida 2 y el resto de salidas estará inactiva. Y por último para la entrada 1,1, estará activa la salida 3 y el resto de salidas estará inactiva. Por lo tanto esta es nuestra tabla de verdad, tenemos las entradas y las salidas, esta es la representación binaria de las entradas y esta es la representación decimal considerando las entradas codificadas en binario puro. Uniendo estas dos tablas de entrada y salida, obtenemos la tabla de verdad de nuestro circuito, teniendo en cuenta que tenemos cuatro salidas, la I0, la I1, la I2 y la I3. Si nos fijamos, las salidas que valen 1 están en esta diagonal. Para la salida 0, la tabla de verdad nos indica que solamente el término mínimo 0, cuando la entrada 1 es 0 y la entrada 0 es 0, es cuando está activa. Por lo tanto, esta sería la función lógica, que las tendríamos en estas puertas lógicas. La entrada A0 y A1 invertidas con una puerta AND nos dan la salida 0. Para el caso de la salida 1, tendríamos el término mínimo 1, cuando A1 es 0 y A0 es 1. Como esta es la única salida activa, esta sería la función lógica de esta salida, que nos daría estas puertas lógicas. Para la salida I2, solamente el término mínimo 2 es el que está activo, esto nos da estas puertas lógicas para la salida 2. Y por último, para la salida 3, tenemos solamente el término mínimo 3, cuando A1 y A0 son 1. Por lo tanto, la salida 3 será la AND de A0 y A1. Y este sería nuestro circuito. Si conectamos las entradas, nos quedaría este bloque y este sería nuestro decodificador de 2 a 4. Vamos a repasar el funcionamiento de las puertas lógicas para este circuito. Este es nuestro decodificador. Para la entrada 0, como pasa por un inversor, en la entrada AND tendremos un 1. Y para la entrada 1 también tendremos un 1 en esta primera puerta AND. Por lo tanto, en la salida 0 tendremos un 1. Para la puerta 1 tendremos un 0 en esta puerta AND. Y un 1 en esta puerta AND. Pero como hay un 0 en la entrada, la salida 1 será 0. Para la salida 2... Aquí tendremos un 1, pero aquí tendremos un 0 y por lo tanto tendremos un 0 a la salida. Y para la entrada 3 tendremos un 0 en las dos entradas de la puerta AND y por lo tanto tendremos un 0 a la salida. Por lo tanto, esta puerta es la única que se activa cuando hay un 0, 0. El resto de salidas está inactiva. Vamos a ver el siguiente caso, cuando la entrada A0 vale 1, en este caso esta primera puerta no se activa porque tendremos un 0 en una de sus entradas la siguiente puerta sí que tendremos un 1 aquí y un 1 aquí porque se ha invertido el a1 y por lo tanto en la salida 1 tendremos un 1 aquí tendremos un 0 y aquí tendremos un 0 por lo tanto esta salida 2 valdrá 0 y la salida 3 tendremos un 1 y un 0 aquí que por lo tanto estará a 0 en consecuencia cuando tenemos un 0,1 solamente la salida 1 está activa y el resto de salidas está inactiva. Cuando tenemos un 1,0 este 0 pasa a ser 1 pero este 1 pasa a ser 0 y por lo tanto a la salida 0 tendremos un 0. Aquí en la salida 1 tendremos un 0 por aquí y otro 0 por aquí por lo tanto un 0 y en la salida 2 tendremos aquí un 1 y aquí otro 1 que será la única salida que está activa, porque en la salida 3 tendremos un 0 aquí y un 1 aquí. Así pues, esta salida 2 será la única que esté activa, que se corresponde con el término mínimo 2. Por lo tanto, cuando tenemos un 1 y un 0 a la entrada, nuestra salida 2 será la única activa. Por último, cuando tenemos un 1 y un 1, este primer 1 se invierte y este otro 1 también se invierte, por lo tanto tenemos un 0 a la salida 0. Aquí tendremos un 1, pero el 1 se invierte aquí y tendremos un 0 en la entrada de la puerta AND. Por lo tanto tendremos un 0 a la salida 1. El 1 de A0 se invierte aquí y el A1 pasa como un 1, pero como ya hay un 0 en la puerta AND, tendremos un 0 a la salida 2. Y por último, A0 como es 1 pasa sin invertirse aquí y el A1 también pasa sin invertirse y obtenemos un 1 en la salida 3. Esta es la única puerta que se activa en este caso, y por lo tanto cuando tenemos un 1, 1 a la entrada, solamente la salida 3 estará activa. Y así es como funciona nuestro decodificador de 2 a 4. El decodificador de 2 a 4 se le puede poner habilitación, enable en inglés. Cuando ponemos el enable, lo que hacemos es que se habilita o no el decodificador. Si añadimos esta entrada de enable, habrá que... Ponerla tanto en la tabla de verdad como en nuestro bloque. Hacemos un hueco para el enable y por lo tanto tenemos tres entradas. Cuando el enable está a cero, las salidas están deshabilitadas. Este es el caso en el que el enable funciona a nivel alto. Muchas veces te encontrarás enables que funcionan a nivel bajo. Pero para simplificar vamos a hacer el caso más intuitivo, en el que cuando el enable vale cero, las salidas están deshabilitadas. Y por lo tanto, todas estas salidas valdrán 0. Cuando el enable vale 1, las salidas valen lo que habíamos visto antes. Y vemos que aquí se mantiene la diagonal en la que las salidas valen 1. Esta tabla de verdad se puede simplificar y las verás simplificadas en las hojas de características de los circuitos comerciales. Y lo que se hace es que en vez de poner todas estas filas de la tabla de verdad, se simplifican en una sola fila. Indicando que cuando el enable está cero, todas las salidas valen cero, independientemente del de valor de las otras entradas. Así que con esto simplifico estas cuatro filas por una sola fila, quedando la tabla de verdad mucho más reducida. Ahora nosotros nos podríamos plantear hacer, por ejemplo, el mapa de Karnaugh de estas salidas y obtener el circuito simplificado con puertas lógicas. Pero en vez de hacerlo así, lo que vamos a hacer es recordar cómo funcionan las puertas antes. Una puerta AND se puede considerar como una compuerta en la que una de las entradas deja pasar o no a la otra. Por ejemplo, en esta puerta AND hemos puesto la entrada E como habilitación. Y si la entrada E vale 0, la salida vale 0. Es decir, que desde que la entrada E valga 0, no deja pasar a A. Y la salida será 0. Por otro lado, cuando la entrada vale 1, lo que tenemos a la salida es lo mismo que lo que tenemos en la otra entrada. Es decir, que cuando tenemos un 1 en la entrada E, la entrada A pasa a la salida. Y podríamos decir que cuando E vale 1, deja pasar a A. Esto lo podríamos aplicar a nuestro decodificador original, de modo que la habilitación deje pasar o no a las salidas que teníamos. Así, por ejemplo, si el enable está a 0, tendremos un 0 en todas las salidas y no dejarán pasar a las salidas originales. Por ejemplo, si las entradas son 0,0, 0, el 1 que tendríamos en la salida 0 no pasaría a la salida. Y los otros ceros tampoco pasarán, pero en este caso nos da igual porque la salida va a ser la misma. Por otro lado, si tenemos el decodificador habilitado, Tendremos un 1 en todas estas entradas de las puertas AND y las salidas originales saldrán por la salida del decodificador. Por ejemplo, si tenemos un 00 0 en las entradas, la salida 0 tendrá un 1 y el resto de las salidas tendrán un 0, que era lo que originalmente tendrían, aunque en este caso no afecta que la habilitación esté activada. Así pues este será nuestro bloque de decodificador de 2 a 4 con habilitación que lo podremos utilizar para sucesivos circuitos como ya veremos. Una posible aplicación de un decodificador podría ser encender distintos displays de 7 segmentos de manera que en ningún momento haya más de uno encendido. Ya veremos por qué es necesario esto, pero simplemente vamos a ver la aplicación. Por ejemplo, si tenemos un 00 a la entrada, tendríamos el display 0 encendido y el resto de displays apagados. Si tuviésemos un 01, tendríamos el display 1 encendido y el resto apagados. Con un 2, tendríamos el display 2 encendido y el resto apagados. Y con un 3, tendríamos el display 3 encendido y el resto apagados. Ya veremos por qué vamos a necesitar esto así en tutoriales en el futuro. Si quieres más información tienes este libro disponible para su descarga. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya servido. Un saludo.